Tengo pruebas, pero como soy un caballero, fuertísima acusación contra Laurita Fernández. Dice la sabiduría popular que los seres humanos pueden perdonar todo et menos el éxito ajeno, y esa sentencia es particularmente aplicable en Argentina, un país contradictorio donde se ama a las grandes figuras pero también se las critica de forma despiadada. Laurita Fernández seguramente conoce muy bien esta situación porque hoy ocupa un lugar realmente importantísimo en radio, televisión y teatro, un logro muy importante si tenemos en cuenta que es, apenas, una veinteañera. Pero tanto éxito, especialmente en el Bailando por un Sueño 2018, siendo tan joven también tiene un precio, por ejemplo… Que Ángel de Brito la acusara públicamente de haber sacado del piso de ensayo a Flor Marcasoli, lo que generó una furiosa respuesta de Laurita y dos mordaces tweets, uno de Marcasoli y otro del mago sin dientes. Ángel de Brito, Laurita rajo a Marcasoli. El ensayo de Laurita se atrasó media hora, cuando Marca Soli pidió que le liberen la pista, la jurada pidió que la saquen del estudio. Y así, fue. Laurita Fernández, ¿quién? Estaba todo atrasado desde temprano. Todos tuvimos que adaptarnos, esperar y respetar a los compañeros. No inventen. Flor Marcasoli, ¿Lauri será que algún día vas a decir la verdad? Signo de interrogación. El mago sin dientes, dudo que te responda, yo la conozco muy bien desde sus comienzos y nunca me respondió un mensaje, es más ni me saluda. Tengo pruebas, pero como soy un caballero hago solo un comentario y nada más. Obviamente, la condición de estrella de Laurita sigue generando roces entre aquellas personas que la conocieron mucho antes de su celebridad y, al parecer, consideran, como suele decirse, que los humos se le subieron a la cabeza. La segunda hipótesis, también muy atendible, es que intentan aprovechar la visibilidad de la joven para sumar horas de televisión que le permitan conseguir un buen trabajo en las obras de teatro que se estrenarán el próximo verano 2019. La tercera opción es que Marcelo Tinelli, al verlos pelearse con Fernández considere sumarlos el año que viene el Bailando Donde. Con toda seguridad, la joven podría volver a ser jurado y necesitaría contrincantes de peso para aumentar el rating.